Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este taller para postulantes al programa de apoyo a la internacionalización PAI en su tercera convocatoria. La sesión de hoy la vamos a dedicar a explicar el paso a paso a seguir para el formulario de postulación. Todos los que nos encontramos en sala entiendo ya este, tienen eh, iniciado, llenado el formulario y lo que queremos ahora es resolver las consultas que tengan eh, sobre algún campo en particular. Para ello, nos acompaña Sandra Araujo. Ella es ejecutiva de proyectos de la unidad de monitoreo de ProInnovate, que va a explicar el formulario y también para ayudarlos con todas las dudas y consultas que tengan. Buenas tardes, Sandra. Bienvenida. Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias. Ya podemos empezar. Y justo nos estaban haciendo la consulta. Si pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Sí, las pueden ir dejando. Eh, y Sandra las responderá al finalizar su presentación. Y la grabación también se las haremos llegar a los eh, emails que han dejado registrados en su inscripción al evento. Así que ahora sí le cedo la palabra a Sandra. Muchas gracias. Entonces vamos a, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Para comenzar, ¿me confirmas, Vanessa, si se logra ver bien? Está cargando, ahora sí lo vemos. Perfecto. Ok, entonces hoy día vamos a, a, vamos a conversar sobre la formulación del proyecto. Ya como bien dijo Vanessa, tenemos acá personas que ya han abierto su formulario de postulación y por lo tanto ya vamos a, a ver cómo es este recorrido durante las secciones ¿no? del formulario. Pero para empezar vamos a resumir un poquito en qué es el PAI, ¿no? El PAI es el Programa de Apoyo a la Internacionalización, eh, es el primer programa de cofinanciamiento no reembolsable de iniciativas de internacionalización que es impulsado por el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, y operado por Proinnovate. ¿De qué se trata? De fondos concursables, no, o sea, son, es un concurso que tiene fondos para el cofinanciamiento de proyectos de eh, iniciativas de comercio exterior, de exportaciones. Y para dar el marco nada más del tema, se enmarca dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025. ¿Qué se busca con el PAI, con el programa? Se busca que se pueda cofinanciar proyectos de MIPIMES peruanas orientadas a fortalecer, promover y acelerar su proceso de internacionalización. Está dirigido especialmente a empresas exportadoras o potenciales exportadoras, en especial de las mipyme que buscan concretar proyectos de internacionalización. En esta convocatoria, en esta tercera convocatoria, tenemos dos modalidades habilitadas. La modalidad uno, que es emprendimiento exportador. Y la modalidad 2 que es potenciamiento de las exportaciones. La modalidad 1 de emprendimiento exportador es donde se busca a empresas sin experiencia exportadora, pero con un producto, sea bien o servicio, con alto potencial de demanda en los mercados del extranjero, en el exterior, ¿no? Estos proyectos eh, van a tener una duración de 15 meses, no, como plazo máximo esperado, y van a recibir un cofinanciamiento, es decir, un recurso no reembolsable de 70.000 soles, en el caso de la modalidad 1 de emprendimiento exportador, que equivale a un 90% del 100% del proyecto, ¿no? de cómo se van a, van a valorar el proyecto. Existe una contrapartida. Ustedes saben que los fondos son cofinanciamiento, pero también hay una pequeña partida de contrapartida que significa el recurso que la empresa destina para el proyecto. Y eso tiene que corresponder por lo menos a un 10%. Entonces, Proinnovate asume un cofinanciamiento del 90% y la entidad... Eh, postulante, en este caso solicitante y que luego pasa a ser ejecutora del fondo si es que gana ¿no? si es que accede al fondo tiene que aportar un 10%, es decir un promedio de 7.800 soles, entonces el total del monto del proyecto sería por 77.800, ¿no? hablando del 100% del proyecto eso es para la modalidad 1 en el caso de la modalidad 2 que es potenciamiento de las exportaciones es para empresas que eh, son exportadoras pero no de forma regular, no están todo el tiempo exportando, de repente han exportado un año, de repente dejaron de exportar, ¿no? o de repente solo una vez han exportado, pero que cuentan con cierta experiencia. ¿no? El periodo de duración de estos proyectos también debe estar formulado dentro del periodo de 15 meses, el cofinanciamiento, es de hasta 90 mil soles, que también corresponde a un 90% de aporte de cofinanciamiento de parte de ProInnovate, y la contrapartida, que tiene que ser también un 10% de la entidad solicitante, luego pasa a ser ejecutora cuando accede a los fondos, eh, debe ser de aproximadamente 10 mil soles. El monto total del proyecto, entonces, debería ser de alrededor de 100 mil soles no debe ser más. Recuerden que los montos máximos de cofinanciamiento son de setenta mil. A veces hay empresas que ponen más aporte de contrapartida, ustedes son libres, ¿no? Pero no debe ser menos porque siempre tiene que ser mínimo un 10% y el monto total del proyecto es como estaría estimado en eh, la pantalla que estamos viendo. Y ahora sí, ya hicimos esta pequeña introducción del PAI, del programa, y ahora vamos a revisar el formulario de postulación, ¿no? Ya vamos a ir, tenemos ustedes ya se entiendo que tienen el formulario abierto, lo han habilitado o de repente ya completaron alguna información, así que vamos a revisar los campos del formulario. Les había dicho hace un momento, pero acá lo reitero, tenemos las dos modalidades habilitadas, que son emprendimiento exportador y potenciamiento de las exportaciones. Esas son las dos únicas modalidades del PAI que actualmente están abiertas en esta tercera convocatoria. Y para hacer el ejemplo del día de hoy, vamos a hacerlo con el eh, formulario de emprendimiento exportador. Ya, vamos a entrar por acá. Entonces, cuando ustedes llegan a la página del PAI, que es pi.pe y deberían ya haber ingresado ahí, le han dado clic en postula ahora, y los ha llevado hacia esta página de Proinnova donde ustedes ya encuentran el acceso al sistema donde se van a registrar y donde está el formulario, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen el formulario creado, ¿no? Ingresan con su correo electrónico y su contraseña, pero en algunos casos de repente ya lo han creado anteriormente y se han olvidado su contraseña, entonces si lo olvidaron, denle clic por favor en olvidó la contraseña, olvidó su contraseña, y recuperen sus accesos para que pueda, eh, puedan ustedes acceder. Si es un ingresante nuevo, ¿no? entonces le da en la parte superior en registre ahora y sigue los pasos del registro que los vamos a comentar. Para un registro que es nuevo, le sale este formulario de registro donde ustedes van a completar su información de la empresa, ¿no? Normalmente esto lo completa y lo debe completar un representante de la empresa para que registre sus datos y sea el medio de comunicación con ustedes, por favor. Eh, debe de completar cada campo, ¿no? Y acá les van a pedir que es una contraseña, que la confirme, ¿no? Hay un código CAPTCHA también que debe darle clic al no soy un robot. Eh, y aquí normalmente sí tienen esta información, como nos conoció, mediante las redes sociales, página web, ¿no? Y si fue de repente ahora, pues lo indica, ¿no? Luego de completar este pequeño registro le va a llegar un correo electrónico a su correo registrado, el correo que han registrado en su momento. Entonces, el correo normalmente viene de webmaster.proinnovateinnovateperu.gov.p, que dice usuario proinnovate, y al interior les lleva la activación de la cuenta. Entonces aquí van a tener un link, un botón para activar la cuenta, y este botón, ustedes le dan un clic y los va a llevar a esta página donde le van a notificar que la cuenta está activada. ¿no? Les va a salir esta cam este campo tal cual. Luego de eso, cuando ustedes ya están en este campo, eh, esta parte de acá arriba es un botón desplegable, ¿no? Donde está el número 1 y vemos acá estas 1, 2, 3, 4 flechitas rayitas. Entonces, ustedes le dan clic y cuando les dan clic van a encontrar este desplegable, ¿no? Van a aparecerle este como menú. Y eh, van a poder tener estos campos donde se ven eh, campos de la parte de evaluación, pero también donde ustedes registran sus proyectos, ¿no? Sus postulaciones. Yo les decía hace un momento que de repente es un usuario que ya han tenido antes, lo pueden usar, ¿no? Este, para que puedan registrar y esta postulación. Acá les van a salir, si tienen otros proyectos antiguos, les salen otros proyectos que tuvieran, ¿no? Y este, y ahí también registran el nuevo. Aquí arribita, en el punto número 3 que ven, les va a salir el botón de crear nuevo. Al darle clic en este botón de crear nuevo, ya estaríamos ingresando a la formulación propiamente. Entonces, si llegamos hasta acá, denle por favor clic al botón de crear nuevo. ¿no? Entonces, cuando le dan clic ahí, van a ingresar a, a esta pestaña. En esta pestaña, normalmente le salen... Todos los concursos que ustedes tienen disponibles, ¿no? Que están a la fecha, en Novate, eh, digamos, en vigencia, ¿no? Eh, en postulación, en etapa de postulación. Y ustedes deben buscar el que quieren postular, ¿no? Entonces, es PAI, Programa de Apoyo a la Internacionalización. Tienen que buscar PAI y la modalidad que ustedes previamente han elegido y para ello deben haber revisado las bases, ¿no? Para ver el tema del cumplimiento de todo lo que son las condiciones legales para participar, ¿no? Eh, y escoger cuál de ellas dos van a registrarse. En este caso, como les dije, para el ejemplo que vamos a tomar ahora, vamos a hacer un PAI modalidad 1, emprendedor exportador. Eh, la modalidad 1, recuerden, es para empresas sin experiencia exportadora, pero con un producto, que sea un bien o servicio, con alto potencial de demanda en el extranjero o en el exterior. Entonces, cuando ya tenemos en mente que este es nuestro concurso de postulación, Vamos a, a la flechita que está aquí, que es como una puerta que se abre con una flecha y le dan clic y cuando le dan clic acá, los va a llevar a este campo dentro de Proinnovat, ¿no? dentro de este sistema que se habilita. Eh, para asegurarnos, ¿no? porque lo primero que les va a salir cuando ustedes ingresen es como un demo. Van a poder navegar, ver todos los campos, pero es un demo, ahí no pueden registrar nada. Si se dan cuenta, no van a poder editar, no van a poder escribir. Para que se habilite el formulario, para que ustedes completen su información, deben dar aquí clic en sí quiero postular. Es una reconfirmación que vamos a hacer. Entonces le dan... Si sí, quiero postular para verificar que realmente sea su formulario, no es bueno que estén abriendo dos formularios. Ay, voy a ver qué dice el formulario de la 2, voy a ver qué dice el formulario de la modalidad 1 y me registren ambos. No, por favor, eviten hacer eso. Postulen en la modalidad que ustedes saben que aplican, ¿no? Para esto, como les decía, ya han revisado, ya deberían haber revisado muy bien las bases para que esto esté más que claro en qué modalidad van a postular. Entonces, le dan clic en sí quiero postular. Y lo que va a pasar es que vamos a asegurarnos de que realmente estén buscando postular y les vamos a pedir el número de RUC de la empresa. Van a tener que dar continuar. Les vamos a pedir que re reconfirmen que van a postular al concurso para que estén más que seguros. Deben dar sí. Y continuando se abre la ficha que sí es el editable. Esta es la ficha que sí se edita, es la ficha ya de postulación, aquí ustedes tienen su código de postulación, recuerden que esto es que está acá arriba en la parte superior, código de postulación, es su código de registro del de proyecto. Acá arriba tienen botones importantes que les van a servir, sobre todo para que mientras van avanzando, vayan revisando los avances o que les puede estar faltando que son el, el botón de verificación para ver los campos que les falta completar, el PDF que se usa normalmente hacia el final cuando quieren guardar el, todo lo que completaron, el PDF de, ya de todo el proyecto completo, y el botón de enviar que es para cuando ya tienen que enviar el proyecto a su evaluación. Aquí como pueden ver, esta barrita de avance de 0% es el avance del registro del formulario. Ahorita está en cero, ¿no? Porque obviamente esta es una pantalla que ha sido capturada desde cero de un, de un proyecto, ¿no? Que está por formularse. Entonces, aquí en la sección A, el concurso tiene cuatro secciones. A, B, C y D. Cuando ustedes revisen en las bases, las bases del concurso, las dos modalidades, tiene una explicación de cada una de las secciones. Incluso también en uno de los anexos van a encontrar la ficha para que vean todos estos campos que se van a pedir si es que los quieren ir teniendo previamente, ¿no? Si es que los quieren completar de repente aparte, hay personas que eh, pueden desear o querer ir armando todo eh, el formulario en Word y luego eh, quieren de repente pasarlo, ¿no? Como copiar y pegar. Entonces eso es posible y dentro de las bases van a poder encontrar la información que se va a pedir. Entonces, acá ustedes en la sección A van a encontrar la información de la empresa, ¿no? En el primer punto es eh, saber si la participación va a ser individual o grupal. Este concurso eh, es bueno recordar que tiene dos formas de postular, ¿no? aparte que hay dos modalidades, cada modalidad también se puede postular con opciones de ser una postulación individual o una postulación grupal, ¿no? En el caso de la individual van ustedes solo como empresa, pero en el caso de la grupal deben ser mínimo dos empresas y máximo hasta cinco empresas. Acá al indicar si la participación es grupal, ¿no? se va a activar otros campos adicionales, o si es individual, los deja continuar. El título del proyecto en el segundo punto, y acá recuerden siempre que eh, el título del proyecto tiene que eh, ser un título que... Eh, diga qué es, ¿no? De qué se trata, eh, o sea, por ejemplo, ¿no? Exportación de banano orgánico a Alemania, ¿no? Eh, debería de decir qué se va a hacer, ¿no? Digamos, el fin, que es exportar, ¿no? Eh, ¿Qué cosa? El producto, el bien, el servicio, en este caso el banano, y a dónde, ¿no? En este caso el mercado, que sería Alemania, ¿no? Es mi ejemplo, ¿no? Y así cada uno debe tener su caso. Algunos títulos de proyectos son un poquito más largos. Eh, traten de no exceder eh, muy, muy, muy extenso, porque luego, bueno, deberíamos de ajustarlo un poquito, ¿no? Para que sea un poco más cerrado. Tampoco les pido que hagan dos, dos frases o dos palabras, pero sí, de repente algo que nos lleve a entender de qué se trata, ¿no? Exportar banano orgánico a Alemania eh, por el valor de, no sé, 20 mil dólares, por decir un ejemplo, ¿no? De repente así tenemos más clara la idea, ¿no? Con el título del proyecto. El punto A.1.3 habla de la actividad económica en la que se va a aplicar el proyecto. El A.1.4 es la localización del proyecto, ya que normalmente es donde se localiza la empresa, ¿no? Por eso no son datos eh, nacionales. El A.2 es la ficha de la empresa, ¿no? Que es la información general de la empresa que ahorita vamos a ver. Eh, ¿Y dónde van a ir escribiendo todos esos datos? Eh, aquí mismo no solito no se va a poder escribir, sino que van a tener que apretar siempre estos eh, botones, estos iconos que parecen como un lápiz, ¿no? Un lápiz que está escribiendo. Ahí ustedes ingresan y pueden acceder a la edición del formulario. Luego, eh, cuando están en el título del proyecto, esto es para, para reforzar un poquito, ustedes recuerdan que teníamos el título, cuando ustedes le dan clic a este lápiz, ¿no? Les abre así este campo de edición y siempre vamos a encontrar estas como campanitas. Hay varios campos donde van a encontrar estas campanitas que les ayudan con información adicional, ¿no? Eh, como por ejemplo en este caso, el título debe contener como mínimo bien servicio de la oferta exportable, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Eh, cuál va a ser el producto, no qué qué se hace y a dónde va por lo menos, no porque eso es parte de eh, lo que al menos cuando revisan, no si está revisando por ejemplo un evaluador, no o en la etapa ya de ejecución de proyecto estamos viendo de qué se tratan los proyectos, entonces podemos tener una lista de varios proyectos y podemos rápidamente identificar al menos de qué se trata, no de qué tipo de producto sea bien o sea servicio, no porque si lo ponen muy abierto, no de repente eh, eh, enviar a, a, a Puerto Rico eh, todos los productos de mi asociación de productores no sé cuáles son los productos solamente sé que van, qué van a hacer y eh, qué van a a qué país, pero no sé cuáles son los productos, ¿no? Y, y recuerden enfocarse sobre todo en un producto que sea la oferta exportable no toda su cartera de productos ¿no? porque eh, es bueno tener centrado el objetivo sobre qué producto van a trabajar Luego que lo desarrollen, da clic en grabar y esta información va a irse grabando. ya, Pero tienen que completar primero el campo para que se pueda ir grabando la información. Luego de eso, en el punto A.2, que les decía hace un ratito, ya viene la información de la empresa, no, la eh, información general. Aquí también está el mismo botón con el lápiz para editar. Y aquí tienen que poner el nombre de la entidad solicitante, el tamaño de la empresa, el nombre la dirección, ¿no? Distrito, provincia, eh, tengan mucho cuidado en escribir bien estos datos, ¿no? De hecho, igual se revisa posteriormente cuando ya es una, eh, una propuesta que logra acceder a los fondos, lo volvemos a revisar, pero es bueno que desde este momento, desde la etapa de formulación, ya venga bien escrito, ¿no? Y bien desarrollado el eh, número de RUC, eh, y hay información que se jala automáticamente del número de RUC como el nombre de la empresa normalmente, ¿no? correo electrónico, teléfono, eh, tipo de institución, régimen, el celular, sobre todo también registren por favor los números de teléfono de contacto, por favor. Y aquí abajito también tienen al representante legal de la entidad solicitante, tienen que registrarlo por favor, con sus nombres, apellidos, DNI, eh, RUC, si es que tuviera un RUC también la persona que es la representante legal, correo electrónico, celular, fecha de nacimiento, y su eh, sexo, ¿no? Entonces, acá abajo va también la declaración jurada de representante legal. Hay formatos que están dentro de las bases del concurso. Dentro de las bases, ustedes miren al final, casi de las bases, hay todo un campo de anexos. Esos anexos nos van a servir, ¿para qué? Para justamente completar varios de los aspectos de eh, la sección A, del formulario de postulación. Entonces, aquí hay una declaración jurada que tienen que completar, ¿no? Como ustedes ven, dice declaración jurada y acá hay que subir un archivo. Ese modelo, ese formato de declaración jurada lo van a encontrar dentro de las bases. Lo descargan, eh, lo pueden imprimir, firmar, escanear y subir nuevamente. O lo pueden eh, descargar también en PDF, lo pueden firmar si es que tienen firma digital, ¿no? O imagen, lo ponen lo vuelven a grabar y lo suben en este campo, ¿no? Son opciones que tienen. Recuerden siempre respetar los pesos que salen dentro de la página cuando cargan documentos. Luego, el apunto tres eh, es para las iniciativas que son de corte grupal, ¿no? para que no se vayan a, a, para que en todo caso sean marcado en la parte de arriba, que es una iniciativa grupal, puedan eh, tener esta información también completa, ¿no? Acá tienen que poner el tipo de la entidad, la razón social, el RUC, eh, la fecha de postulación, ¿no? Y el líder de la postulación. ¿Por qué ponemos eso del líder, no? Porque siempre tiene que haber una empresa, si ustedes han visto en las bases, hay una empresa que tiene que ser la líder de la postulación, ¿no? El título del proyecto siempre va a ser el mismo para todas, pero eh, el líder va a ser una de las empresas que está dentro de la iniciativa grupal eh, y las fichas van a ser individuales, pero lo que vamos a asociar es el título del proyecto con eh, lo que ustedes refieran como quién es el líder también del proyecto. El A.4 es los recursos humanos para el proyecto, donde ustedes van a indicar, como habrán visto también en las bases del concurso, hay que eh, hacer que el, hay un grupo que participa, no sé, eso como empresa, empresas tiene está formada por integrantes, no que puede ser representante legal, el administrador, entonces estas personas para el proyecto también van a cumplir ciertos roles, ¿no? Como el coordinador general del proyecto y el equipo técnico del proyecto, ¿no? Entonces van a colocar aquí los datos del coordinador general del proyecto y también de las personas que van a conformar el equipo técnico del proyecto que normalmente son el coordinador administrativo que en, al interno en las empresas normalmente son los administradores ¿no? o los contadores y además otros miembros, por ejemplo, el especialista en cómics que es el especialista en comercio exterior, que forma parte de su empresa, o de repente el especialista en marketing de la empresa, que también forme parte de esta iniciativa, además del coordinador general del proyecto. En algunos casos, el representante legal también es el coordinador general del proyecto, no hay inconveniente en ello. En algunos casos es diferente, es otra persona y tampoco hay problema, ¿no? Pero sí, les comento que a veces puede ser la misma persona. Ahora, cuando hablamos de recursos humanos para el proyecto, recuerden que tienen que ser personas que tienen un vínculo contractual con la empresa, no son externos. Entonces, aquí hay que completar también, además de sus datos, hay que subir sus CVs documentados. SB debe estar con los documentos de sustento. Eh, traten de hacer que sea eh, un archivo comprimido, un PDF comprimido, que pueda entrar en los campos que aquí tienen para poder subirlo. ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para subir los adjuntos del, del coordinador general del proyecto, ¿No? Y también el coordinador del proyecto y cada miembro del equipo técnico tiene que tener una declaración jurada, tiene que completar la misma declaración jurada que está dentro de las bases del concurso. Entonces tienen que revisar las bases para revisar los anexos y poder eh, completarlos, como les dije hace un momento, no los descargan, los firman, los eh, vuelven a escanear y los suben o los firman en PDF con una firma digital o una imagen y los graban y los suben en los campos donde se va a consignar. Tanto eh, los miembros del equipo técnico como el recurso humano, el coordinador general, tienen que dedicar un porcentaje eh, a... El proyecto, ¿no? Por eso hay este campo de porcentaje de dedicación, ¿no? Ustedes tienen que dedicar un tiempo. Dentro de las bases también se indica que es importante el tema de la dedicación porque eh, ejecutar los proyectos cuando ya pasan a la etapa de ejecución de de desarrollo del proyecto en sí, demanda tiempo. No les voy a mentir, son proyectos que tienen un, eh, una alta demanda de tiempo de parte del coordinador general y del equipo que también lo conforma. Así que tienen que también tomar esa previsión del caso para ver a qué personas de su empresa van a asignar el proyecto. ¿Ok? Luego, en la sección A.5, se refiere a los accionistas, a los socios de la entidad solicitante, ¿no? En este caso, a los accionistas de, por ejemplo, una empresa. En el caso de las asociaciones o las cooperativas, que a veces tienen varios asociados, ¿no? este, Aquí consideren a los que tienen la mayor eh, cantidad, de repente, de acciones, ¿no? Eh, la mayor participación, por decirlo. Luego van a tener el apunto 6, que son los recursos humanos, no que ustedes ahí lo ponen de forma general, no que ya es el promedio de empleados de planilla de la empresa, el promedio anual de contratación y el número de eh, productores, en el caso de las cooperativas, no que están vinculados ¿no? a su propuesta, no a su cooperativa, a su asociación. Las certificaciones, este campo es... Eh, muy importante también porque dentro de las bases ustedes van a ver que es un punto que también se evalúa, ¿no? Que es el poder eh, verificar o validar las certificaciones que tenga la empresa ya a la fecha de la postulación o que también con los fondos pueda tener, pueda gestionar, ¿no? Y eso ya lo plantean en el formulario pero en este campo punto siete es para lo que ya tengan, ¿no? Entonces ustedes identifican la certificación, si es eh, de carácter, tiene un carácter obligatorio, digamos, es exigido por el cliente, en este caso, el sector, el mercado de destino, el país donde piensan ustedes hacer y desarrollar este proyecto, eh, o si es obligatorio porque es una normativa exigente, ¿no? Que es exigida por el mercado de destino, ¿no? Y para eso también precisan qué normativa lo exige, ¿no? Eh, si hay una empresa certificadora de la cual hayan adquirido este certificado, ¿no? El año que lo han obtenido y si está vigente o si quizás está en proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, hay algunas empresas, asociaciones o cooperativas que ya cuentan con Global Gap o con la certificación de comercio justo o Rainforest. Hay varias certificaciones que de repente ustedes ya tienen, ¿no? Entonces, este es el campo para que ustedes lo precisen, ¿no? Eh, hay algunas que de repente, recién a través del proyecto, las piensan tener. Entonces, eso, si es que es así, pues lo van a tener que plantear dentro del formulario, ¿no? Eh, de repente ya tienen eh, también sus certificaciones eh, locales, pero que son exigidas por los mercados del extranjero, por ejemplo, UHASAP, ¿no? Que también a veces es requerimiento de ciertos mercados, ¿no? O registros sanitarios que corresponden. Entonces, aquí no solamente se trata de completar el detalle, sino también acá bajito de apuntar el sustento, ¿no? Cuando ustedes ven el campo de archivo, quiere decir que tienen que subir documentos, cargar documentos. Validen siempre bien el tema del peso para que no haya inconveniente cuando ustedes estén subiendo su información. Luego, el punto ocho. Eh, en este caso, les muestro la pestaña de la modalidad 1, luego les voy a mostrar cómo se ve, porque es diferente para este campo, Ya es donde se diferencia la modalidad 1 y la modalidad 2. ¿Por qué? Porque hablamos de los datos económicos. Recuerden que la modalidad 1 es para el emprendimiento exportador. Son empresas que si bien ya tienen tiempo trabajando en el mercado nacional y que tienen ventas, no han exportado no tienen experiencia exportadora. entonces eh, lo que aquí tienen que completar en la modalidad 1 son datos económicos relacionados con sus ventas ventas que tienen que reportar desde los últimos anteriores cinco años 2018 19 21 y 22. Eh, en algunos casos, al, varias empresas optan o toman la decisión de que no se les tome o no se les considere en la evaluación de las ventas el año 2020 porque muchas han tenido una caída alta ¿no? este, debido justamente al COVID, ¿no? a la pandemia que hemos atravesado y por tanto eh, solicitan que no sean tomados en consideración porque luego no llega la suma total de las ventas que ustedes habrán visto que está considerado en las bases de participación. Entonces, ustedes evalúenlo o déjenlo si corresponde, ¿no? El siguiente campo es justamente para validar si van a desear que se tome en cuenta la evaluación de los datos económicos del año 2020. Acá es el campo para poner sí o no. El punto A.9 punto es eh, uno que nos va a ayudar a eh, saber si han tenido fondos no reembolsables de nosotros mismos de Proinnovate en alguno de los otros concursos o incluso también de nuestro anterior nombre, con nuestro anterior nombre que es Innovate Perú, en los últimos tres años, o de alguna otra institución eh, que otorgue también eh, fondos no reembolsables, ¿No? RNR le llamamos, en los últimos cinco años. Entonces, si ustedes, por ejemplo, han tenido algún fondo, no sé, de reportadora, pro compite, eh, o de alguna otra institución que tenga justamente fondos, Turismo Emprende, de repente, eh, para fondos concursables, recursos no reembolsables, por favor, aquí lo notifican. O de ProInovate o de, antes Innovate Perú, aquí lo indican, de los últimos cinco años, cinco años, por favor. En el punto A.9.2 eh, es para justamente detallar lo que les comentaba, ¿no? si es que han marcado que sí lo tienen. Si por acá, por ejemplo, acá pusieran que no han tenido ningún fondo, ok, acá no hay nada que detallar, pero si ponen que sí, aquí en el siguiente hay que detallarlo. Y en el caso del apunto 10 es la zona para carga de documentos, ¿no? Esta carga de documentos de la lista de chequeo es un formato que está en el anexo número 2 de las bases. Ustedes lo van a encontrar ahí, y aquí hay un archivo que se debe subir. O sea, lo completan, nuevamente les reitero, ¿no? Lo completan, que quiere decir que lo pueden imprimir, lo firman, ¿no? Le ponen check a todo lo que corresponde. Esa lista de chequeo es bien importante porque es una lista donde están como que el cumplimiento de las cláusulas, de los aspectos legales de cumplimiento de la entidad, ¿no? De la empresa que está postulando, ¿no? Si no ha tenido eh, registros anteriores... Eh, negativos en, en empresas de riesgo, ¿no? O si no ha tenido problemas de ejecución con otros fondos, o si cumple, ¿no? Digamos que el cumplimiento de todos los puntos eh, relevantes para poder postular a este fondo, ¿no? Entonces, esa ese carga, ese documento de cheque, lista de chequeo, le llamamos, que es el anexo 2 de las bases, se sube acá. Entonces, en la modalidad 1, ¿no? Eh, para recordar un poco la parte de las ventas, ¿no? Eh, deben declarar las ventas de los últimos, eh, normalmente pedimos cinco años, ¿no? O cuatro años, en caso lo tuvieran, en esta ficha de postulación, eh, manifestando si desean que se considere el año 2020, ¿no? Por eso se cuentan cuatro, porque a veces varios piden no se considere el año 2020. Y las, fechas, las empresas que a las fechas de la propuesta se no se encuentren dentro del cronograma de vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual de impuestos a la renta correspondiente al ejercicio 2022 podrán presentar su declaración del 2021. Y por último, deberá responder en caso haya recibido RNR de Proinote u otras organizaciones. Aquí, como les había dicho, tiene que detallarlo acá. Y también recordar que las preguntas se van guardando automáticamente, ¿no? Siempre que le dé clic acá y le dé guardar, ¿no? No solamente es mirar y de repente, no. O de repente no le dan guardar y se salen, ahí sí no graban, ¿no? Pero tienen que entrar, guardar y ya se va grabando automáticamente. Esta es para la modalidad 1, modalidad recuerden, esta pantalla. En el caso de la modalidad 2, se piden eh, algunos datos más, ¿no? Aquí tenemos nuevamente las ventas anuales. Eh, pero acá, como esta modalidad, si es para empresas, y si recuerdan, si es para empresas que han exportado, no de forma regular, pero sí si han exportado, tienen experiencia exportadora, entonces aquí sí hay que registrar las ventas, ¿no? Las exportaciones que hayan tenido en DAM y acá se van registrando, ¿no? Y también tiene que adjuntar los sustentos de sus exportaciones. ¿okay? tienen que eh, poner los adjuntos de sus sustentos, de sus exportaciones, ¿no? detallar los adjuntos que están poniéndonos a qué referencian, y también para de repente otras modalidades de exportación que hayan tenido, exporta fácil, por ejemplo, que también eh, muchos estilan a hacer exportaciones por esa vía, también los tienen que registrar acá, por favor. Eh, tienen que colocarlo y, bueno, ser muy, muy transparentes y muy honestos en esta parte, porque es igual de llegar a pasar, se valida en la etapa que viene después, que es la acreditación legal también, eh, la revisión de requisitos, e incluso si por ahí logra pasar de alguna forma eh, sin haber detectado algún eh, inconveniente, pues puede llegar a la etapa de ejecución y también ser detectado si sí, hay alguna información que no está correcta o que incumple algún campo de las bases, ¿no? deben declarar, por eso siempre el tema de las ventas y los montos de sus exportaciones, dam y otras, expo, otras modalidades de exportación también. Y aquí también, como en el caso anterior de modalidad 1, informar si consideran eh, que eh, quieren que les revisen, que se valide la información, los datos económicos de las ventas anuales del 2020 o no. ¿no? Esa es una opción que estamos brindando ya desde hace un par de años en el caso del PAE. Entonces, eh, en el caso de las ventas anuales, eh, Perdón, en el caso del de punto siguiente de la carga de documentos, que hace un rato también lo veíamos para la modalidad 1, aquí hay varios documentos que hay que completar. No, Yo les decía, eh, por ejemplo, el tema de la lista de chequeo está dentro de las bases, el anexo número 2. Y así, cada uno de estos puntos, no, aquellos que requieren de formato, los hemos puesto dentro de las bases. No, La lista de chequeo está en el anexo 2. Luego hay que subir la ficha RUC de la empresa, pero eso ustedes ya lo descargan de su NAD, la ficha de constitución, eso ustedes lo tienen. Eh, último reporte crediticio, ustedes también lo obtienen y lo tienen que subir, ¿no? Luego está la carta de presentación de la empresa a la convocatoria, ese es el anexo número 7. Y luego también tienen que subir sus declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta. Eh, hay un formato que es un anexo también en caso corresponda para las modalidades grupal, de una promesa formal de consorcio, eso es para, solo para la modalidad grupal, también uh, hay un, una declaración que se tiene que completar y subir en justamente este A.10 de carga de documentos, aquí hay que cargar documentos nada más, donde hay una declaración jurada que está en un formato también de compromiso de participación en las actividades de Prom Perú o, o PROINNOVATE, y el punto 10.9 también que es el test exportador de PromPerú. ¿no? El test exportador ustedes lo realizan en la misma página de Rutex, es eh, rutex.promperu.gov.p. Ahí ustedes hacen el test exportador y el resultado lo suben aquí en eh, los datos que están acá esto normalmente eh, está ya sincronizado para que se detecte que ya completaron el test pero de igual forma por favor no se olviden de validarlo, de hacerlo para que no haya ningún inconveniente entonces conforme ustedes van descargando, van pasando para acá, por ejemplo la lista de chequeo, acá abren aquí suben el archivo, lo graban ¿no? y así sucesivamente con cada uno de estos documentos y luego pasamos a la sección B del formulario y en la sección B del formulario ya tenemos eh, un poco ya de la historia de la empresa, ¿no? Es el perfil de la empresa. Aquí lo que ustedes tienen que completar es un poco de la historia, ¿no? Los hitos, eh, lo que han venido desarrollado, algunos logros de la empresa, cómo manejan el tema de la gestión, la innovación, ¿no? Alguna diversificación de productos que han desarrollado. Eh, hay que hacer también el foda de la empresa, orientado siempre pensando a la, al proyecto de internacionalización, ¿no? Eh, igual de forma, si es en el caso de la presentación grupal, y de qué forma, en este caso, de, si es grupal, hay sinergia entre los participantes de este grupo, ¿no? Eh, y acá todo es eh, descriptivo, ¿no? O sea, ustedes lo van a describir, no es que hay un campo así como cuadrantes, para yo ir poniendo mi, mi foda, ¿no? O me van a dejar poner un Excel, o voy a agarrar y voy a pegar una tabla, ¿no? Este campo es para escribir, son eh, textos. Entonces, ahí ustedes, por favor, de repente lo hacen aparte, lo ponen, eh, lo separan, ¿no? Y luego lo pegan. El B.1.3 es solamente para las participaciones grupal, que es eh, que señalar de qué forma va a propiciar sinergia este grupo, ¿no? ¿Cuál va a ser eh, la integración, digamos, del de, eh, grupo cuando se junten para este proyecto? El B.2 es una descripción ya del producto exportable, ¿no? que es este producto que ustedes han identificado en el caso de la modalidad 1, un producto, bien o servicio que han identificado con alto potencial para exportar o en el caso de la modalidad 2, aquel producto que ya ustedes saben que han exportado, que tiene valor y que es, lo necesitan en ciertos mercados y se van a desarrollar y entonces ustedes comienzan a describir las características del bien, del producto, del servicio, ¿no? Eh, la presentación, la capacidad productiva también instalada, ¿no? En el caso de su empresa, relacionada también siempre al tema del producto exportable, el incoterm que planean usar, para la exportación de sus bienes, ¿no? En el caso del emprendimiento exportador, esto se trata más de una investigación, ¿ok? No, no, yo no tengo experiencia, nunca lo he hecho, pero quiero exportar. Ok, si lo quieren hacer y lo quieren exportar, averigüen, ¿no? Eh, vayan viendo de qué se trata, ¿no? Porque no es de repente llegar acá y de repente aquí recién vamos a aprender a hacerlo, ¿no? En realidad aquí no se va a aprender, sino que más bien vamos a ir ya nosotros trayendo nuestras averiguaciones, de repente ya han hecho un pequeño plan previo, ya saben cuál es el incómodo que van a usar para su producto y acá lo van a colocar. La partida arancelaria en caso aplique eh, la ficha técnica del producto, ¿no? Son, son fichas que normalmente tienen de su producto. Eh, pueden hacer una adecuada también si es que eh, quieren encontrar alguna del servicio que puedan tener. En la parte número 3, el B.3 del modelo de negocio, esto, eh, todo este punto es el Canvas. Si ustedes lo ven, es el Canvas, pero como desglosado, ¿no? Uno, uno, uno está así, no está en formato, no está en la tabla habitual de un business model Canvas, pero sí son todos los campos que se necesitan. Y si ustedes llegan a verlo, acá también, como les decía hace un ratito, es, es descriptivo, ¿no? Ustedes van a entrar y van a describir, van a escribirlo, van a desglosar y escribir estos campos. No es que van a pegar un cuadro, ¿no? Eh, o archi, poner algún archivo adjunto. No, acá lo que tienen que hacer es describirlo, desarrollar. Ahora, para que tengan una ayuda... En cada uno de estos botones, eh, recuerden que les dije en un momento al principio de la charla, hay como una campana, ¿no? A los que no estaban de repente, siempre van a tener eh, en los botones con el lápiz, que es donde se edita, se entra a editar, ¿no? A es describir el campo. Van a encontrar en varios de estos campos, sobre todo aquellos que refieren a necesidad de información, que se busca, ¿no? Por ejemplo, acá abre una campanita que dice describir la propuesta de valor eh, y las ventajas competitivas, ¿no? Y va a poner una serie de ayuda, por decir, como ayuditas. No quiere decir que ustedes copen y peguen esto arriba, sino que es una ayuda de qué es lo que tienen que completar en este campo. ¿No? Ustedes saben su propuesta de valor, formúlenla siempre pensando también en las ventajas de su empresa, de su propuesta, de su proyecto, cualidades, ¿no? de su producto, que lo hace diferente ante la competencia. ¿No? Y así van a desarrollar los clientes, los canales de comercialización, distribución, los ingresos, sus actividades clave, sus recursos clave, sus socios clave y su estructura de costos, la estructura de costos de la empresa. ¿Ya? Entonces, eh, no olviden que tienen textos de ayuda para que se puedan dar un soporte, ¿no? un pequeño de ayuda, pero esto es, en, en, en líneas generales, esto es un Canvas, ¿no? Este es un business model Canvas que ustedes lo van a desarrollar, ¿no? Uy, perdón, perdón, perdón. Acá estábamos en el Canvas y nos pasamos a la sección C. Ya hasta ese lado ya terminamos toda la sección B del formulario. Pasamos a la sección C y acá tenemos eh, los datos del proyecto, obviamente. o sea, de la intervención de la, del proyecto que van a buscar exportar, sean de la modalidad 1 o de la modalidad 2. El título de la iniciativa... Ya lo pusieron desde el campo A, desde la sección A, ustedes ya lo habían puesto. Acá se va a copiar, o sea, va a aparecer automáticamente. Este campo ya no es para editar, sino van a tener ya el campo completo de la sección A. Entonces, aquí validen, por favor, yo les había comentado para los que han ido ingresando, eh, la importancia de tener un título que impacte de tal forma que diga qué es lo que van a hacer, eh, qué cosa van a, a, cuál es el producto, el bien el servicio que van a, a poner en el proyecto y a dónde va a ir, ¿no? Y si pueden, súmenle el volumen, ¿no? Eh, en ese caso, un ejemplo que les daba hace un momento, y lo reitero ahora, es, por ejemplo, poner, exportar banano orgánico hacia el mercado de Alemania por un valor de 20 mil dólares. Un ejemplo, ¿no? Eso que quiere decir que estamos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exportar qué cosa, ¿no? Banan orgánico, a dónde, a Alemania, y por cuánto aproximadamente, por 20 mil dólares, ¿no? Estamos hablando de un título que me lleva, digamos, un resumen, en resumen, lo que se trata el proyecto, ¿no? Eso nos va a ayudar a entender mejor, ¿no? Evitemos poner eh, títulos de proyecto, de iniciativa ambiguos, ¿no? Que nos lleven a títulos largos, ¿no? Que no nos terminan diciendo nada. Por ejemplo, les decía también hace un ratito, de repente pueden poner, eh, enviar a los Estados Unidos todos los productos de la asociación eh, de productores eh, agroindustriales, ¿no? Lo único que identifico ahí es que van a enviar algo a Estados Unidos. No sé qué van a hacer, o sea, van a enviar, ya bueno, asumiré que eso es exportar, pero no sé qué cosa de todos sus productos. De repente la asociación, encima la asociación no tiene un nombre para decirlo de repente que me ayude a saber qué es, ¿no? No es una asociación del café, no, o sea, no lo dice en el título, sino de repente es un título largo que no me ayuda. Entonces, este pero si me dicen el producto y a dónde, y no solo a dónde, y, y todo lo demás queda en la imaginación, pues... Eh, nos encontramos con un título que probablemente después haya, haya que ajustarlo, ¿no? Porque estos títulos, cuando ya son eh, empresas que logran acceder a los fondos, hay que publicarlos, ¿no? Se publica un pequeño resumen del proyecto y ahí se pone un título y los títulos normalmente deben de, eh, digamos que resumir lo que significa esta propuesta. Entonces, siempre piensen en el título de iniciativa como algo que nos venda exactamente qué es lo que quieren. Quieren exportar, qué cosa, a dónde y por cuánto eso es importante. La duración de la iniciativa, yo les comentaba también al principio que estas estas dos modalidades son de hasta 15 meses, sugerimos siempre usar el máximo por favor eh, para que tengan flexibilidad en los tiempos, ¿No? Luego el sector es el sector económico eh, ahí les salen un listado, unos listados para que ustedes puedan seleccionar, ¿No? Es un campo que tiene un desplegable, luego declaran si es un bien, servicio, y el mercado destino de la exportación, y ustedes indican qué país es al que ustedes van a ir. No, eh, no deberían de poner una ciudad, no. El mercado normalmente está declarado como un país, ¿no? Por ejemplo, si es Estados Unidos, pongan Estados Unidos, no me pongan solamente Nueva York o Miami de repente, ¿no? Eh, si no, eh, el mercado de cines le llamamos para efectos del país al país, ¿no? Entonces, así lo consideran, por favor. En el caso del punto C.2, el objetivo de la internacionalización, ya estamos, recuerden, en la sección C que es del proyecto, del, del, del core, digamos, el corazón de esta propuesta. Vamos a hablar entonces del objetivo general. Y en el objetivo general, ustedes recuerden que deben eh, buscar siempre que un objetivo también nos lleve al entendimiento de eh, y que conversen más con el título, ¿no? El objetivo general, supuestamente teníamos el ejemplo, ¿no? Si vamos al ejemplo, el ejemplo es exportar banano orgánico a Alemania por el valor de 20 mil dólares. Mi objetivo general, entonces, ¿cuál podría ser, no? Eh, mi objetivo general podría ser, eh, podría ser muy, en realidad, bastante parecido, ¿no? Eh, exporta, eh, la exportación o alcanzar eh, impacto en Alemania con el banano orgánico, ¿no? podrían poner de repente algo así o cerrarlo también con los montos sí. y durante qué plazo, ¿no? Durante el programa, ¿no? Eh, entonces podría ser, eh, ahí sí podríamos usar de repente el término exportar hacia Estados Unidos o enviar eh, 20 toneladas, por decir, ¿no? Este, ahí también céntrense en algo que puedan hacer, ¿no? Recuerden que los objetivos los debemos hacer realizables, ¿no? Que puedan ser medibles, ¿no? Eh, así que ahí lo ponen, ¿no? Ponen un objetivo general y luego van a los objetivos específicos en el C.22, ¿no? En los específicos normalmente estilan poner tres o cuatro, ¿no? Y deben de estar también orientados al alcance del objetivo general, ¿no? Por ejemplo, eh, para lograr exportar 20 mil dólares de banano orgánico a Alemania van a necesitar eh, de repente hacer Dos campañas eh, en redes sociales, ¿no? Las redes que ustedes identifiquen para la difusión del proyecto. Van a tener que eh, elaborar, ¿no? O desarrollar materiales o desarrollar la página web en inglés o en alemán, ¿no? Para alcanzar el mercado objetivo, ¿no? van a tener que ir a las misión eh, o desarrollar las misiones comerciales o dos misiones comerciales, o van a tener que ir a las, a las ferias tales, ¿no? Que han identificado en el mercado de Steam. Entonces, ahí ustedes ponen cuáles van a ser estos objetivos específicos que los van a ayudar a cumplir con eh, llegar a vender estos 20 mil dólares de banano orgánico en Alemania, ¿no? Compradores alemanes, propiamente en el caso del ejemplo que les estoy dando, ¿no? Luego van a pasar a justificar eh, la iniciativa grupal. En caso, esto solamente aplica para los que van a ir en grupo, ¿no? Y acá, abajo, acá bajito viene el perfil de negocio de exportación que van a proponer, cuál es la idea de negocio. Acá la explican también de eh, la mejor forma posible, ¿no? Recuerden no extenderse demasiado. Eh, la viabilidad y el potencial de internacionalización de producto, bien o servicio. El punto C.5 es el mercado. Eh, el 5.1 va a ser también que justifiquen el mercado, justamente justifiquen por qué han seleccionado este mercado que han propuesto en su iniciativa. ¿no? Eh, también el campo de comercialización y distribución la innovación también del producto, de este bien o servicio que ustedes declaren, los procesos también de mejora continua, que son importantes también para el proyecto. Entonces, eh, ¿qué es importante aquí? Bueno, todos los campos son siempre relevantes, recuerden que si es una iniciativa grupal tiene que declarar y tiene que poner también por qué es la importancia, y luego en la declaración de objetivo general va a tener bastante relación con el título del proyecto, ¿no? que tiene que ver con los eh, alcances generales, ¿no? macros del proyecto, y eh, luego aterrizan en los específicos que van a ser aquellos que los van a ayudar a cumplir el objetivo general. Vamos a la sección D, que es la sección digamos que a veces, eh, en la que a veces muchos... Empresas nos dicen que les demanda un poquito más de tiempo, ¿no? Eh, o que es un poquito más complejo y es por el tema de qué es el presupuesto, ¿no? Es, es, digamos, que un campo grande que es donde ustedes desarrollan el presupuesto. Hay tres partidas presupuestales donde ustedes pueden, eh, para poder ejecutar, una de ellas es servicios de terceros, otra es pasajes viáticos y otra es gastos de gestión. Estas tres partidas, ustedes las van a encontrar eh, otros gastos elegibles no, no es una partida que está habilitada, pero a veces lo encuentran en el formulario porque forma parte de otros concursos, eh, hay otros campos que aparecen por defecto de otros concursos, pero para efectos de PAI. Servicios de terceros, pasajes y viáticos y gastos de gestión son las partidas presupuestales en donde ustedes pueden hacer uso ¿no? o distribuir el presupuesto, no o sea que es eh, la modalidad 1 o la modalidad 2, recuerden los topes con los que conversamos también al inicio: 70.000 en RNR para modalidad 1 como máximo, que representa el 90%, y 90.000 para la modalidad 2, que representa el 90%. Además se suma en la contrapartida, que es un 10%, en el caso de modalidad 1 son como 7.800 soles, en el caso de la modalidad dos como 10.000 soles aprox. Y el monto total del proyecto. Todo eso se distribuye entre las partidas que van a intervenir en estas eh, partidas presupuestales que tienen disponibles. ¿Ustedes lo hacen basado en qué? En, obviamente, su misma formulación. Por ejemplo, si yo en mis objetivos específicos, recuerden, puse eh, asistir a la feria 1 y 2, ¿no? y yo sé que va a ser en Alemania, ¿no? siguiendo el ejemplo. Entonces, en Alemania, obviamente, voy a ir a la página web de una aerolínea y voy a chequear a ver cuánto me cuesta el boleto Lima-Berlín o, o Lima-Frankfurt o si de debe, debería haber escalas porque no recuerdo que hay uno directo. Entonces, lo buscan, lo chequean más o menos cuánto es el costo y lo ponen como un estimado. Máximo pueden viajar hasta dos personas del equipo técnico del proyecto. Recuerden que tienen que ser personas registradas para el proyecto, ¿no? Y luego también estiman aproximadamente los gastos que puedan tener de viáticos y lo proyectan, ¿no? Lo proyectan aquí eh, en cuántos días, ¿no? Normalmente una visita de un evento como una feria puede tardar cuatro o cinco días, ¿no? No, no he visto empresas que tomen más tiempo. Pero de repente eh, es una visita de una prospección comercial, para, para poder elaborar el presupuesto, yo siempre sugiero, ¿no? aconsejo que ustedes vayan a las bases y tomen eh, los gastos elegibles, que es el anexo 5, si no mal recuerdo, de las bases. Revísenlo en los anexos, vean los gastos elegibles y vean por componente que está permitido. ¿okay? En componente 1... Tiene que estar el pago al tutor, en componente dos también, en componente dos tiene que estar el gestor, en componente uno está permitido también hacer viajes, pero solo en calidad de prospección del mercado de destino, no asistencia a ferias, y en el caso de modalidad uno, eh, en, en, en componente dos pueden ir a feria, pero solo como visitantes, no como están. Entonces, ustedes tienen que verificar ¿no? qué es lo que les permite. De repente, la adquisición de un Veritrade, por ejemplo, que son estos eh, buscadores los ¿no? que les sacan información de los mercados para que ustedes puedan hacer mejor su investigación de mercado, o de repente necesitan contratar un tercero para que eh, les pueda hacer la investigación del mercado, ¿no? O ustedes mismos hacen la prospección y pueden tomar eh, del campo de pasajes ideáticos, ¿no? Entonces... Es importantísimo, ¿no? Yo creo que antes de hacerlo en el sistema, ustedes revisen qué está permitido y qué no, para que puedan consignarlo en cada campo y no llegar a, a, a etapa final y ser una entidad que acceda al fondo y ya los tengamos en ejecución. No, no sé, no de repente, digamos, saben que hay cosas que no se pueden, ¿no? Porque los pusieron de repente, el sistema por ahí que les va a dejar, porque el sistema está eh, pendiente de que cumplan los montos, ¿no? Pero para validar qué se puede y qué no, están los gastos elegibles dentro de las bases del concurso. Entonces, eso va a ser importante, ¿no? E ir viendo cómo se van moviendo los cuadros, y por eso aquí abajito tienen un cuadro que le muestra cómo están moviéndose las partidas, ¿no? Cómo están, cuánto están asignando en servicios de terceros, cuánto están en pasajes viáticos, cuánto están en gastos de gestión, y van viendo cuánto es el RNR, acá está la suma, recuerden que acá modalidad de unos 70.000, entonces mi monetario no debería ser más de 7.800, es un promedio, ¿no puede ser un poco más? Sí, menos, no. Eh, acá eh, el monetario es lo que ustedes, eh, eso en caso de modalidad grupal, esto no, no existe para PAI, no hay no monetario, eso es para otros concursos, y luego salen los totales y los porcentajes. ¿no? Acá calculan el tema del porcentaje también eh, del proyecto y por partida. ¿Ya? Esto es para que vayan viendo. Acá también van a verlo por componente. Algo que es importante, que bueno, ahora como estamos en formulación, eh, no lo hemos visto al principio, pero recuerden, lo dicen las bases también, este PAI, este concurso para las dos modalidades, está compuesto por dos componentes. El componente uno es la elaboración del plan. Ustedes tienen que elaborar un plan de internacionalización. Y una vez que este plan es aprobado, eh, pero aprobado ya cuando están en la etapa de ejecución y ya pasamos a otras instancias, pasan al componente 2, que ya es la ejecución de todas las acciones del plan. Entonces, para cada componente hay gastos permitidos y no permitidos. Por eso, reitero la importancia de revisar el anexo que está ligado a los gastos elegibles para que puedan formular. Lo más cercano a la realidad es. No quiere decir que, por ejemplo, yo de repente formulé aquí, y, uy, ya me salió y yo de repente y después me doy cuenta cuando ya lo cerré, ¡ay! me equivoqué, puse mal acá, puse muy poco acá, me, de repente no se preocupen que si llegan a ser beneficiarios no obviamente ya en la etapa de ejecución de proyecto con sus ejecutivos de proyecto van a poder verificar no y hacer algunas eh, correcciones que se den no vamos a poder incrementarlos no vamos a poder bajarle sus aportes de eso no se trata pero sí redistribuir probablemente algunas partidas que hayan eh, puesto o proyectado mal okay y eh, esto solamente es un detalle adicional del tema del registro, ¿no? Cuando ustedes, a ver, retrocedo para que vean, cuando ustedes le dan clic en más, aquí en los botoncitos de más, les lleva a este desplegable donde ustedes ya ponen qué tipo de aporte es, acá describen qué es, por ejemplo, contratación de servicios del tutor exportador, el componente va a ser, el tutor está en el componente 1 y el componente 2. Entonces acá, por ejemplo, lo ponen en el componente 1 costo unitario van a poner ahí el monto que acuerden con el consultor o que estimen ustedes un consultor porque eh, de hecho eh, solamente hay como que montos estimados que puede ser entre dependiendo el componente en componente uno en un promedio de entre diez mil y quince mil soles en componente dos puede ser cinco mil soles no no no debería ser más ¿No? Puede ser un total de entre 15.000 y 20.000 soles, el total ¿no? de, todo, de todo lo que se requiere entre componente 1 y 2. ¿no? Eh, puede ser más, menos, normalmente, o, o menos, pero no debería ser más de ese monto Y luego ponen acá los aportes, el, que es el de RNR, de ProInovate o el monetario de la empresa. ¿no? Y la entidad, acá cuando se despliega, sale el nombre de su empresa. Y acá, otra vez la campanita de información complementaria, ¿no? que esto se trata de, eh, acá ponemos algunas referencias de justamente estos gastos elegibles que les estoy comentando, pero que siempre les pido validen en las bases del eh, concurso, ¿no? para que no haya ningún problema en cuanto a que pueden y que no pueden contratar. Luego, les había comentado también que el de punto es como un resumen de los gastos según cada partida, de las partidas presupuestarias que ustedes tienen. Así que ustedes ahí lo pueden revisar, van, van viendo cómo se está moviendo. De hecho, hay eh, máximos, eh, cuando ya llegan al tope, el sistema ya no les va a dejar seguir poniendo más. Entonces, deben de ir viendo cómo se van moviendo los números, ¿no? Y cuando ya llegamos hasta ese punto, ya estamos al final, ya estamos acabando. Y recuerdan, cuando al principio vimos en el formulario, en la parte primera, arribita, cuando abrían el formulario, estaban tres botones. El botón de verificar, el botón de enviar y el PDF final del proyecto. Acá ya deberíamos ya haber llegado al 90 o al 100, probablemente, no, acá se quedó en 27.65, pero este es el ejemplo, recuerden. Entonces, cuando queremos ir viendo cómo nos quedamos y qué nos falta, le damos clic en el botón verificar. No le den enviar porque ahí todavía está incompleto, ¿no? Esto para que esté completo tiene que estar al 100%, señores. Entonces, hasta ahí no le den enviar. Tampoco le den PDF porque el PDF es mejor guardar el final, ¿no? El que ya se queda como lo que han enviado. El verificar siempre les va a servir y cuando le dan clic, miren lo que sale. Les sale todas estas cositas que son los que les faltan. Les falta completar las actividades claves, los recursos físicos, los recursos clave. les falta el canvas, ¿no? Les falta el canvas, le falta la sección C, punto 1, punto 3, punto 4, punto 5. Uy, les falta un montón, miren todo. Lo que... y, hay, y hay todavía un, un botón acá para, para seguir bajando. Hay, hay mucha información que todavía les falta. Por eso están en 27%. Entonces, no. ¿Puedo salir? Sí, puedo salir. ¿Se queda gra grabado? Sí, se queda grabado. Siempre que le dieron grabar, obviamente, guardar, salir. No no solamente que miraron y salieron y no grabaron. Graben y avance Graban y avance y va saliendo ahí que les falta. Regresan en otra sesión y vuelven a completar. ¿no? Para que vayan verificando que ya termine, ¿no? Y luego cuando en el botón verificar ya no les sale nada. O sea, ya les sale cheque en todo. Y ya está al 100% el, el icono del avance. no Ya llegó al final. Eso quiere decir que ya terminamos de completar el proyecto. Y ya está listo para dar clic en enviar. Y cuando le damos clic en el botón de enviar, nos sale este pequeño mensaje que dice que tengan presente que una vez que lo envían, ya no hay opción de decir, ¡ay, por favor, me olvidé de algo, puedo volver a editar! No, ya no se puede volver a editar, ya simplemente lo envían. Porque en este momento ya están aceptando que el proyecto está, el formato está, el formulario está completamente lleno y ya lo envían para su evaluación. Entonces le dan enviar y el proyecto pasa a eh, la unidad que se va a encargar de todas las siguientes etapas del concurso y eso es todo por mi parte eh, seguramente van a haber algunas consultas de hecho acá hay un buzón también que lo van a tener ahí en la pantalla para que lo puedan escribir y en caso tengan problemas con el sistema también tenemos un correo de soporte-sistema punto proinnovate.gov.p y para el caso de consultas estamos en consultas pyp pero hoy día que estamos con ustedes, también los vamos a, a atender. No sé si me ayudas, Vanessa, o cómo vamos a hacer esta partecita. Gracias, Sandra, por la presentación. Has hecho el recorrido de cada sección del formulario y sí, efectivamente, tenemos varias consultas en el chat. La primera nos dice, mi empresa actualmente está concursando en innovación empresarial, pero aún están en etapa de evaluación decir, aún no sabemos si hemos aprobado o no. ¿Podemos concursar al PAI y si nos asignan eh, el fondo declinar del PAI o si, nos o si no nos asignan continuar con el PAI? Eh, claro, lo que pasa es que no pueden tener dos fondos en ejecución a la vez. no Entonces, como bien lo ha notado, porque la persona que lo pregunta seguramente lo ha revisado en las bases, eh, efectivamente como están todavía en una etapa que no es definida, o sea, todavía no se sabe si han accedido a los fondos, digamos que en este momento podrían ustedes postular y cerrar al 19 de mayo su, su formulación, ¿no? Pero recuerden que en caso en el otro concurso ustedes logren ser beneficiarios, de PAI van a quedar eh, fuera, ¿no? No van a poder continuar eh, siguientes etapas, si es que se detecta o si es que llegan a pasar, van a tener que declinar del fondo porque finalmente se les va a detectar. Uh -huh. Siguiente pregunta es, ¿el reporte crediticio debería ser de Infocorp? Eh, normalmente esperamos que sea de SBS, ¿no? que digamos que es el canal oficial del Estado para poder sacar los reportes eh, de nivel crediticio. Eh, sé que en ocasiones también validan Infocorp o Sentinel, ¿no? pero de preferencia háganlo con SBS. Muy bien. La siguiente consulta es el caso de un beneficiario del concurso Validación de la Innovación, pero que se encuentra ya con el hito 3 finalizado ¿no? y están a dos meses del cierre de su proyecto. ¿no? De, sí, dicen, si ya está cerrando. Si está en etapa de postular. cierre, también puede postular. Sí, sí puede postular. Ok. Siguiente pregunta. En caso de postulaciones individuales, ¿los apartados para iniciativas grupales solo las dejamos vacías o se debe completar con algo? Eh, pueden poner no aplica, no aplica, ¿no? Por si acaso es que a veces en el botón de verificar le salta como que falta llenar. Entonces, si salieran en esos campos complicados, ¿no? Con verificación que les salta, pónganle no aplica, no aplica, no aplica. Uh -huh. Muy bien, eh, bueno, es el caso también de, un, de una empresa que está ejecutando proyectos de imprimios de calidad desde el 2022. En ese caso, ¿podría participar? ¿Seguir Tendríamos que ver en qué, en qué hito están. ¿no? Solamente podría ser si ya está en hito de cierre, no que es el anterior caso. ¿no? El anterior caso reporta un hito 3, que lo que indica es que es un hito de cierre. Si está en un hito de cierre, eh, podría participar, ¿no? Porque se espera que mientras que llegamos a la etapa final, ¿no? La firma de contrato, pues ya están casi cerrando o en las últimas para cerrar, ¿no? No podemos tener en ejecución dos a la vez, por ejemplo, si están ahorita en ITO uno, ¿no? En ITF uno del proyecto y es un proyecto de repente de cuatro o cinco ITFs, o incluso si están en el ITF dos y es de cinco ITFs, no le recomiendo postular. bien, la siguiente pregunta nos dice podemos durante el proyecto contratar a un servicio de un bueno, el servicio de un experto que no esté en este momento en nuestro equipo Ah se refiere a contratar recurso humano con fondo pay no no está permitido okay. para el coordinador sí. Ah perdón sí Sí, solo para complementar, los servicios de terceros a los que se refiere eh, dentro de los gastos elegibles son servicios de terceros muy puntuales solamente para algún eh, pedido del, del PAI, ¿no? Por ejemplo, tiene que contratar un servicio puntual de investigación de mercado. Es ese proveedor para esa investigación de mercado. No va a ser el mismo proveedor para la investigación, el, el marketing, eh, las redes. No, no, eso sí, ahí ya se detecta un mal uso del, del fondo. Ok. La siguiente pregunta es para el coordinador administrativo de proyecto, eh, no, no, no les queda claro cuáles son los requisitos que debe cumplir el coordinador administrativo. Ah, claro, yo les comento, el coordinador administrativo es bien importante, a veces, a veces no es muy, muy mirado, no muy visto o, no, o lo pasan por alto. Pero a la hora de la ejecución, notarán que es muy relevante. La ejecución de un proyecto, y ya les cuento, ya me estoy, me estoy adelantando la etapa de ejecución. En la ejecución del proyecto, ¿qué se ve? Se ve tanto la parte técnica como la parte financiera. Porque ustedes reciben un fondo, ¿no? reciben dinero, y ese dinero es RNR recurso no reembolsable, y también recurso de la entidad, ¿no? que es en este caso ya la ganadora, ¿no? la beneficiaria. Entonces, así como tienen que reportar la parte técnica, o sea, cumplieron el objetivo tal, el objetivo tal, el objetivo general, lograron las ventas, impactaron todo perfecto acá, también tienen que reportar la parte financiera. Cada gasto que hicieron, cada viaje, cada viático, todo lo tienen que tener bien ordenadito, ¿no? Es como decir eh, algo contable, bien administrativo, ¿no? Que tienen que llevar el control de toda la cuenta del proyecto, porque... Cuando ya estamos en ejecución, se tiene que tener una cuenta de uso exclusivo para el proyecto. Entonces, ahí hay que manejar cada sol que sale, que entra, a dónde sale, se paga tal proveedor. Entonces, el coordinador administrativo del proyecto, para efectos de eh, este tipo de, de, de fondos, ¿no? de, en realidad no solamente del concurso País, sino de los concursos en general eh, que entregan fondos, ¿no? de tipo los que entrega también Proinnovate, son bien necesarios porque eh, una persona puede ser el técnico, puede ser el que conoce todos los aspectos técnicos, pero no necesariamente maneja todos los números de la cuenta. Entonces, esta persona organiza eso. Por eso yo les decía en algún momento que lo usual es ver que en este rol están los administradores o los contadores de la empresa. Ahora, no quiere decir que, ay, no, solamente tiene que ser el administrador. No. Si, por ejemplo, el coordinador general me dice, no, yo voy a hacer todo. Yo voy a ser el coordinador general y voy a ser el administrativo. También está permitido. No hay problema. Pero yo sí les cuento que eh, en la magnitud cuando entramos en la ejecución, a veces, en la mayoría de los casos, es necesario un coordinador administrativo. Justamente sobre lo último que acabas de comentar, tenemos una, una pregunta. Nos dicen... ¿Puedo ser el coordinador general del proyecto y a la vez ser parte de los recursos humanos de la entidad solicitante, dado que cuento con conocimientos de comercio exterior, ventas, marketing? Eh, tomar en cuenta que el coordinador administrativo del proyecto será otra persona. Sí, sí, normalmente el coordinador, el coordinador general del proyecto es equipo técnico, o sea, está dentro del campo de los recursos humanos y del equipo técnico del proyecto. El que no está dentro del equipo técnico es el representante eh, legal. El representante legal no forma parte del equipo técnico, salvo que lo pongan, ¿no? Salvo que, por ejemplo, el, el representante legal también lo pongan como coordinador general o como equipo técnico. Pero si no, los representantes legales solo se quedan en el campo de arriba y abajo el coordinador general ese equipo técnico, es coordinador general, pero también es equipo técnico y tiene conocimientos en este caso del cómics, ¿no? El especialista puede ser el que tiene el conocimiento en comercio exterior. Normalmente pasa eso, ¿no? Los, los que están en el rol de coordinador general son los que saben el core de la empresa. Justamente nos dice, nos precisa que también es el representante legal. Está bien. Está bien, puede ser representante legal, puede ser coordinador general, y como coordinador general ya es parte del equipo técnico. Okay. Entonces creo que ya no tenemos más consultas. Me parece que no. Vamos a dar unos segundos más mientras recordamos la fecha de cierre de convocatoria. Que es el 19 de mayo. Siempre recomendamos antes de la una de la tarde, por favor, incluso si lo pueden mandar en los días previos. Eh, les aseguro que va a ser para mayor tranquilidad de ustedes, por el tema de internet, el sistema. Siempre recomendamos mandarlo antes de esa hora o en días anteriores. La próxima semana vamos a tener dos talleres más. ¿no? Si por ahí hay alguna consulta que... Que surja durante el llenado de su formulario en estos días, igual todavía tienen eh, la posibilidad de conectarse a los talleres de la próxima semana. Tenemos uno el martes y tenemos uno el jueves. En unos minutos más vamos a colocar el enlace de este cronograma de talleres para que puedan registrarse, igual les llegará también a sus correos electrónicos. Creo que ya no hay más consultas, Sandra. Entonces, eh, algunas recomendaciones finales que quieras darnos, por favor. Sí, eh, en realidad creo que reiterar que no esperen el último momento. Es algo que siempre comentamos en la mayoría de las charlas. ¿no? El 19 es la fecha límite, la 1 de la tarde. Envíenlo antes. Verifiquen. Siempre estén dándole clic en este botón de verificar porque a veces se pasan algunas cositas. Eh, revisen. Bastante bien las bases. Cuando quieren saber a qué modalidad participar, les recomiendo ir al numeral 17 de las bases y el 18 también para que puedan ver los, digamos que los requisitos así muy puntuales y hagan un check. ¿ya? Eh, porque estos requisitos, cuando ustedes los vean, son los mismos que pasan a la lista de chequeo que está en el anexo número 2. Eso es una declaración jurada. Y hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de todo aquello a lo que le ponen en check, porque esto representa que ustedes están diciendo la verdad, ¿no? Y que han revisado adecuadamente las bases y que cumplen con lo que se está eh, pidiendo, ¿no? Entonces, eh, eso es importante para nosotros. Y de igual forma, si tienen alguna otra duda después, ¿no? Posterior a este pequeño taller que hemos dado, tienen el correo de consultas, que siempre están en atención, que es consultas.pay.p, y si tienen por ahí un problema en el sistema con, eh, con el sistema, cuando están haciendo su formulario, sale algún error, capturen la pantalla del error, ¿no? O tomen un pequeño videito y envíenlo a soporte-sistema.proinnovat.tv para que nuestro equipo de TI los pueda ayudar. Gracias, Sandra. Ha llegado una última pregunta. Te pido, por favor, sí. que sí. la puedas responder. Eh, dice mi contador y personal administrativo eh, integran con recibo por honorario eh, mm. el equipo técnico. ¿Habría alguna observación? pero digamos que es una contratestación constante, no son eventuales, no es que de repente este mes los contrato y el próximo no, ¿no? o sea, me parece, entendería que es una persona, por decir, por orden de servicio, ¿no? por servicios puntuales, ¿no? cada fin de mes le revisa la contabilidad. ¿no? Eh, si es así, si es, si es equipo, ¿no? si se reconoce. De acuerdo, entonces ya con eso terminamos, muchas gracias a todos por conectarse y estamos abiertos también a sus consultas por el mail del PAI. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes con todos. Gracias. Chao.